Hasta de ayer, ¿tú sabes cuánto? Casi 600 que nunca, y hoy 500 y pico. ¿Para qué? Para querer justificar el estado, el estado de emergencia. Entonces eso lo están manejando. Ahí vi yo que el doctor Héctor Guerrero Heredia, un joven médico de mucha preparación, le dio una pele lengua al ministro de salud. porque es que este hombre ha politizado? Miren, señores, si eso están manejado. ¿Y por qué uno tiene que estar moca, como dicen, con las actuaciones de estos funcionarios? En Puerto Plata, cuando fue el peregrino, todo el mundo dijo, bueno, se inundó y se acabó Puerto Plata. Y resulta que ahí no pasó nada, nada de nada. Y esos sí estaban cerca, y una multitud como esa. Entonces yo, yo yo sinceramente, yo, yo estoy, estoy sorprendido, con este manejo de cifras y, y, y esta manipulación, porque están manipulando la información. Los gobiernos manipulan y cuando los pueblos no son muy críticos y muy eh, eh, investigadores y muy observadores, se dejan meter gastos por liebre. Eso ha sido historia de todos los gobiernos, porque todos los gobiernos tienen un departamento eh, de propaganda desde los tiempos de, de, de, de Führer, Hitler con aquel famoso jefe de propaganda, Joseph Goebbels, que dijo que una mentira repetida tantas y tantas veces se convierte en verdad. Siempre los gobiernos tienen ese departamento de manipular y de adocenar la opinión pública. Buenas tardes. Se cayó. Bueno, vámonos a la pausa. Y entonces venimos con los temas que tenemos en el día de hoy, esperando que mañana, en el jueves Corpus, que día de fiesta, la gente se comporte de manera moderada, José Luis. Pues ya la gente está barrotando los ríos, la playa. La gente se está cansando de todo esto. Buena tarde. Buena. Ah, pero si no habla. Mire, en Haití, yo digo que a veces también hay algo que protege a uno, porque en Haití murió un secretario de Estado del COBRE, de Asuntos Sociales. Y tú te imaginas un pueblo como ese, 11 millones de habitantes que hay en ese pueblo desorganizado, que eso no es Estado ni nada. Esa vaina se mete con toda la... Nos llevó quiero nos trajo a nosotros. Oye, algo no ha protegido a nosotros. Algo no ha protegido porque tú te imaginas eh, por ejemplo, lo duro que eso le ha dado a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, Italia, España, Chile. Eh, oye, eso le ha dado duro en forma terrible. Buenas tardes. Buenas tardes. sí. Lo que ¿Eh? pasa es ¿Eh? que los peledeístas antes decían, Omaya es un hombre negro. Y, ellos, y de, como tú y, y como ellos decían, una, una mentira, diciéndola muchas veces, la cometían en verdad Ah, sí, eso es así. Eso y es así. ellos ya, ya el pueblo no le está haciendo caso a eso. Parece que no, parece que el pueblo está despertando. Y es lo mejor que puede suceder. Esa es la realidad. Es lo mejor que pueda suceder. Ah, mire, los pueblos, aquí hay muchas lecciones. Cuando los pueblos toman un camino. No vale, Porque el ejemplo más claro fue de Balaguer en el 78 Ese proceso había que haberlo visto Los guardias, Balaguer tenía ya 12 años en el poder Del 66 al 78 Balaguer había logrado en el 74 Que el acuerdo de Santiago llevaba como candidato presidencial Antonio Guzmán Se retirara por la represión eh, eh, eh, Antonio Guzmán siendo candidato lo apresaron eh, eh, eh, bueno, todo el que salía a hacer campaña lo apresaban mataron muchísima gente y en el 78 después de esta llamada le voy a decir buena tarde se cayó, eh, miren en el 78 yo recuerdo porque yo caí preso en el 78 siendo un niñito en el 78 yo caí preso y estuve un mes preso en esa fortaleza, un mes y seis días. Y ahí hacían reuniones políticas de Partido Reformista en esa fortaleza. ¿Quién estaba de coronel? Y otro que era capitán, un asesino, los dos asesinos, eh, Francisco Medina Sánchez, alias Machetico Medina Sánchez, un asesino a sangre fría y un cuadro político. Ese no era militar, ese era un político. Y había... Un capitán que también era un político. Y después, cuando el PRD ganó con Guzmán, el hombre se pasó de que hacer, porque este es el país del oportunismo, señores. Aquí una gente oye de una cosa y mañana cuando está el poder, descaradamente lo hace. Hubiera Fernández. Yo vi ese tipo, ese capitán, hubiera Fernández. Darle a un preso, era un preso por, por muerte, un hombre fuerte él. Eso lo vi yo, porque eso no lo contó nadie. Yo estuve ahí un mes y seis días preso. Coger un chucho envuelto de alambre, de alambre de eso, de de, de púa. sí de púa, y darle una pizza a ese preso, que lo llevaron incluso al hospital, porque que llevarlo. Eran los, los Sanjones tú. Y esa gente iban y le decían a los presos, viva Balaguer. O sea, una cosa descarada. A mí porque me encontraron leyendo un periódico, que la mamá mía me llevaba ese periódico para que yo leyera, me metieron en una solitaria, por suerte que fue por un día, con la amenaza de dejarme muchísimo tiempo. Entonces, esos tipos era discursiando a favor de Balaguer en la fortaleza y los guardias andaban con el fusil, con las con la banderas coloradas, y pronunciando discursos y amenazando y haciendo de todo y perdieron. Y el pueblo se levantó de manera abrumadora co contra ellos y lo derrotó. Y, y ellos regaban, había una, una, una, una institución que Balaguer creó, dirigida por su hermana Emma Balaguer de Vallejo, la Cruzada del Amor, que participaba ¿vale? si que hacen los peledeitas regando funditas y regando cositas. Y no le valió nada de eso, es que cuando un pueblo dice es por aquí que voy, oiga no lo detiene nadie. Nadie, y eso es dialéctico, eso es científico Así como usted no puede evitar el crecimiento de un niño Un niño nace chiquitico y va creciendo, creciendo, creciendo Usted no lo puede evitar Usted no puede evitar cuando un pueblo se decide a salir de un grupo Eso no lo evita a nadie Esta gente pueden hacer todo lo que hagan Y están derrotados Están derrotados Y si intentaran por la mala Óiganlo bien, y yo le voy a leer un artículo ahorita de del sociólogo y politólogo Melvin Mañón, sobre Danilo Medina y esos intentos. Mira, cualquier intento de querer quedarse por la... Es va a ser peor, porque es que ya hay una decisión de que ese grupo no puede seguir ahí, porque es un peligro para este país, para la estabilidad democrática. Y eso es así.